Sí, sí, sí, sí, sí. Gol. Sí, señor. ¡Toma! Sí. Vamos a hacerle tetere, te Ah, no se puede. No. Sí, sí, no, sí, sí, sí, sí, ojo no, Si sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, el balón. La tiene sí, tuya, ¿eh? Igual. Igual. ¡Ah! Te la tendría que haber devuelto, tío. Oh, buena, buena. Oh, no hago youtuber en serio, ¿eh? guau qué golazo! ¡Vital! ¡Vital! ¡Qué golazo! Ahí, tío. ¡Uh! ¡Oh, ahora sí! ¡Falta! Vale, vale, vale, vale. Vale, vale. jugada... Grande. <ríe> qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué buena, Tau! ¡Golazo! ¡Guau! ¡Oh! Mi equipo está contra Flamengo ¿De qué equipo eres de Strollen? Buena, buena, ahora sí. Bien equipo. En hospital de risa. Para armar el Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Bien. Bien, bien, aprovechando ahí. El equipo oficial de México. Venga, batea. Va, Vamos. ¡Vamos! ¡Qué golazo! Estás a jugar en el ordenador y te sientas ahí y te quedas quieto, ¿no? ¡Para! Vamos, Luca Es un gol. Me encanta este día me encanta. Bobcats de esas, ¿cómo se llaman? ¡Polo, ah, qué rollo! visto, tío? El portero, tío, la rebota al portero Como una diana Este es el penalti que nunca, nunca se puede fallar ¿Cómo? ¿Cómo? es esto? De la Diana. ¡Uh! ¿Eh? ¡Falló! La adivinó y a un trisa. El Barcelona a un gol por debajo. Nunca perdió el control de sí mismo lo que si cogió la pelota. Sabía exactamente uno al otro. Parece sencillo, pero no lo es. El Barcelona intentará equilibrar el marcador. Paso. probarle meritos al guardameta por pararlo, ¿eh? Es el quinto en la cola. Uy, que le ha chutado muy flojo. En ángulo. Como si lo llevara haciendo toda la vida, eh. Adelante. parece imposible que fallara. El Barcelona no puede Espérate parar, que me lo paro. Si me lo paro, ¿eh? El Barcelona está en ¡Eh, un Eh, se me ha movido el portero. No, me Lo he parado, eh. lo he dicho, me lo he parado.